Muy buenas tardes, amigos del Perú. Dos de la tarde, dos de la tarde con ocho minutos en nuestro territorio patrio y tres de la tarde, nueve de la noche, nueve de la noche con ocho minutos en Europa. Me parece que hay una filtración de sonido, que está pasando? Tú tienes bien los sonidos, Pavel. El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, a Pavel de Yachayhuasi, eh, con quien vamos a tener una interesante conversación y dar a conocer todo lo que está pasando en este momento, no solamente con su canal, sino a nivel nacional. Dime si tú tienes buen retorno, Pavel, por favor. Sí, acá está, perfecto, se escucha perfecto. bien, se ve bien todo. Ningún... Perfecto. Eh, nuevamente señalamos que el día de hoy, 12 de abril, tenemos en Todo Cambia Noticias la participación de Pavel de Yacha y Guasi, este canal que se ha declarado abiertamente en insurgencia, así como miles y miles de compatriotas en nuestra patria, frente a esta dictadura que se ha instalado a partir del 7 de diciembre para adelante y que tiene en su haber más de 70 muertos perseguidos, detenidos, eh, procesados. Y no solamente eso, cuando las dictaduras... Eh, hacen gala de su poderío, no solamente militar, sino de su poderío económico y político judicial. Obviamente no cesan en los intentos de acallar quienes son realmente opositores férreos, abiertos y quienes les dicen, pues en su cara pelada, lo que realmente está pasando en nuestra patria. Babel, eh, todo cambia, se solidariza con lo que estás pasando en este momento, así como te expresamos la solidaridad de muchos, muchos eh, seguidores tuyos que nos han llamado en el transcurso de la mañana, ya conocedores que íbamos a tener esta conversación en tu canal también, Todo Cambia Noticias. Adelante, Pavel, bienvenido a Todo Cambia. Manuela, muchísimas, muchísimas gracias por permitirnos este espacio para poder dar nuestras declaraciones sobre lo que viene pasando con el canal de Guasi, ¿no? Claro, yo ahorita estoy como cara visible tal vez, pero el, somos todo un equipo, un equipo que está trabajando, ¿no? Nosotros, es, además de tener por convicción, contribuir, pues, este, con información, con el esclarecimiento, con dar una postura, una posición, ¿no? Y por eso incluso algunos nos, nos tildan de dogmáticos, de sectarios, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos imparciales, pues, y acá lo decimos abiertamente. El canal de Chihuahua no es imparcial, es decir, no es neutro. Par ser imparcial significa no tomar partido. Nosotros tomamos partido por el pueblo, por la lucha reivindicativa. Estamos en contra de un sistema explotador, de estas mafias políticas que vienen saqueando al país. desde un sistema que solamente sirve para que una élite minoritaria viva, costa de las grandes mayorías. Entonces, nosotros como, como canal, de verdad, te, te agradecemos muchísimo porque prestamente... No, no ha pasado ni, ni, ni 12 horas, hemos, nos hemos comunicado contigo a pedirte este espacio, y tú nos estás este, dando la, la posibilidad de, de poder eh, llegar a muchos más compatriotas para que sepan ¿no? realmente la situación. Y como ya se ha visto, y creo que lo has mencionado en, en, en, el, en, tu, en el título del programa y demás, eh, como puesto, ¿no? Tumban canal de Pavel de y sí, pues, ¿no? Eso es lo, lo que ha hecho YouTube por lo menos una semana entera, nos está negando la posibilidad de poder comunicarnos y justamente en esta semana donde se están pasando pues hechos completamente álgidos que tienen que ver con el interés de la, de la gran mayoría de peruanos. Eh, la solidaridad una vez más expresada a Pavel y porque ha dicho algo que en este momento es vital, es vital. No se puede ser neutro, no se puede ser coloidal, no se puede estar con Dios y con el diablo, no se puede tener un discurso ambiguo. En este momento es necesario sentar posición, nos guste o no. En la vida hay que hacerlo y eso saludamos la actitud. Y la postura clara, concreta, objetiva, sin ambigüedad, ¿no? De cara a, a esta dictadura. Esa es la postura que ha tenido Pavel de yachaiwasi y por eso se ha posicionado en el medio y, y es por eso de que tiene seguidores y es por eso de que se lo han bajado. Porque eh, cuál es la consigna de las dictaduras, hay que sacar del camino a quienes son realmente opositores y Pavel lo es, y Pavel lo es obviamente y por eso que le saca ronchas a quienes están al frente de esta dictadura. Pavel, danos a conocer a través de este espacio que se pone a disposición tuya, las veces que así lo creas y lo consideres necesario, porque en este momento o nos hermanamos o hacemos, levantamos como un solo puño, una sola bandera y le decimos si es necesario arrinconar a la dictadura o caemos en la ambigüedad. Así es que estamos a disposición tuya, las veces que así lo creas conveniente, Pavel, para dar a conocer lo que eh, tengas que hacer. Eh, no espero ahora. Muchos saben es cierto Bien. que te han bajado el canal, pero muchos no. Entonces eh, dinos qué ha pasado. ¿Cuándo empieza toda esta persecución a tu persona y a todo el equipo que tú representas? Bien, bueno, muchas gracias por justamente por, por permitirme no Ex explicar esto para que se vea qué cosa hay detrás de la pantalla, ¿no? Algunos piensan que Basta comprender tu computadora y ponerte a hablar cualquier cosa o leer alguna noticia de algún medio y tú replicarlo, ¿no? Y ahí acabó todo. Y eso es. Bueno, pero nosotros, primero, esto no es, un, no es un juego, no es un entretenimiento, no es un hobby, no es un pasatiempo, ¿no? Acá no estamos con medias tintas, eso que quede completamente claro. Y este video, bueno, con tu permiso, este, Manuel, nosotros lo vamos a, a descargar y lo vamos a poner en, en las plataformas que aún tenemos, que es el Facebook y la cuenta alternativa de, de YouTube está como Pavel Yachihuasi 2, sin amos, que es la otra cuenta que tenemos. Entonces vamos a, vamos a subir, vamos a explicar, así que vamos a quedar, este es un, un registro, un registro directo. Bueno, lo, lo que sucede pues es que nosotros, como equipo, porque acá está una química farmacéutica, está una abogada que es mi hermana, está también el hermano que es publicista, todo está, yo soy profesor de carrera, entonces estamos trabajando acá, ¿no? Y eh, tenemos una postura clara, ya lo has mencionado, estamos en oposición al, al régimen neoliberal, a este sistema repetimos ¿no? que en evidencia no por no por un tema ideológico sino por una muestra real genera miseria para la gran mayoría de la población peruana ¿no? una, una clase trabajadora en el Perú que de cada ocho de cada diez personas ocho están en la informalidad sin sal, sin un salario estable no tienen las, las horas de las ocho horas de trabajo sin CTS sin seguro sin gratificación como ya se ha visto incluso con los mismos, los mismos datos que, que plantea el, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el INEI, de, de todos los peruanos, el 65% o bien son pobres o extremadamente pobres, o sea, pertenecen a la clase E o a la clase D. En esa situación, nosotros estamos en contra, estamos en oposición, estamos luchando para que deje de, de suceder lo que sucede estructuralmente, económica, política y social. ¿no? Ahora, en relación a ello, lo que ha pasado pues, es que un conjunto de individuos ¿no? que están, digamos, yo les podría decir, adoctrinados, dogmatizados, alienados, con toda la, la verborrea cultural y mediática que hacen los que tienen el poder, ¿no? porque el poder mediático lo tiene un, un cierto grupo, eh, nos atacan a nosotros constantemente, diariamente, de muchas formas, ¿no? Una de las principales formas es a través de los medios de comunicación. O sea, entran al canal y pues insultan, eh, injurian, se meten con, con temas personales, eh, incluso han llegado al punto de obtener nuestro número telefónico, ¿no? Porque bueno, ahora con el internet se puede obtener todo ello, ¿no? Y nos han estado eh, haciendo llamadas, eh, persiguiendo, ¿no? Llamadas en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en la noche, nos han enviado fotos este, de cuerpos mutilados, de pistolas, de balas, nos este, mandan audios con voz disfrazada, ¿no? Donde dicen dónde vivo, donde dicen dónde trabaja mi hermana que tiene 22 años, nos han sacado todo, ¿no? Y lo, lo, lo difunden en todo tipo de redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Eso es, no de ahora. O sea, este, este tema que mencionando no viene hace un día, hace un par de días. Eso viene constantemente, ¿no? Constantemente. Y el, en diciembre, cuando nosotros como Yachayhuasi hemos estado cubriendo, todo el equipo, hemos sido, hemos sido más, de, más de tres personas cubriendo, eh, digamos, un, un acto de parte de la población peruana desesperada y cansada, que fue a reclamarle a Panamericana, a América Televisión, el por qué le dicen terrucos, el por qué públicamente dicen que son vándalos y todo, la gente estaba cansada, exacerbada con eso, y bueno, algunos, pues, probablemente infiltrados, ya eh, agarraron piedras y comenzaron a tirarle, pues, al frontis de, de estos canales, ¿no? A partir de ahí, nosotros hemos estado grabando, tal cual, eh, los medios de comunicación como Willax, como Panamericana, Panorama, ese programa incluso, nos, nos han expuesto públicamente. O sea, aduciendo que nosotros hemos sido los que hemos incitado, los que hemos asustado, los que hemos provocado que la población vaya a gritarles que son prensa basura. Que, que nosotros hemos sido. O sea, como que nosotros manejamos a toda la población. Incluso, como hemos ido nosotros a cubrir al sur del Perú, hemos estado en Arequipe, en Cusco, en Puno, en Ayacucho, eh, nos han dicho que nosotros hemos provocado que la gente en Puno, en Ayacucho y en toda la zona del sur se haya levantado contra el régimen, ¿no? Como si el pueblo eh, el pueblo puneño no tiene suficientes razones, ahora más que se están robando hasta su litio, de salir a protestar por la situación en la que se encuentra. Entonces, ya para, para llegar al punto concreto, el día de ayer... Manuela, el día de ayer y a todos los que están viendo la, la, la, la transmisión, hemos estado justo a media hora de salir al aire. Porque el, los programas que hacemos, nosotros lo estudiamos, lo analizamos, corroboramos, preguntamos, llamamos incluso. Cuando, cuando o sea, tenemos que hacer una entrevista, a algún personaje in, importante dentro de la política, llamamos y consultamos qué opinan, qué se le puede preguntar, qué sabe más, ¿no? Para tener una cuestión clara de cómo afrontar una entrevista. Entonces, ayer hemos estado revisando y vamos a sacar... El caso del vacuna, del vacuna gay, ¿no? Que tiene que ver con el hecho, pues, de que en, en el régimen de Vizcarra se atendieron más de 400 funcionarios eh, con el hecho de, de la vacuna. Y que hasta el día de hoy, y todo por lo bajo, ¿no? Y no has, nadie ha sido sancionado, no hay, no hay ningún proceso, no hay nada, ¿no? Eso lo íbamos a sacar, con do la documentación, el informe y todo. Lo otro, el tema de Joaquín Ramírez y, y Keiko. Y por último, estábamos viendo un caso más también que estábamos a punto de... Mira, el litio. Claro, el, el tema del litio en Puno. Ya teníamos el informe, habíamos consultado incluso con, con Ludomir, que es un periodista reconocido de la República, que estado viendo todos estos casos. Estábamos ya por salir y comenzaron a, a llamarnos al, al número personal. O sea, yo tengo una, un número donde está mi yape, ¿no? Y que está de público. Yo tengo un número privado, que lo saben 20 personas. Ya, ese número han comenzado a llamar. ¿No? han comenzado a llamar, y como yo no contesto así nomás, cuando es un número desconocido, han comenzado a mandar mensajes de, de, de WhatsApp, ¿no? Y, y me ponen en el mensaje de WhatsApp, eh, amigo Pablo, yo soy tu suscriptor, te sigo, quisiera apoyarte económicamente, financiar tu canal. ¿Ya? Nosotros no, no, siempre tenemos cuidado con esto, así que le hemos dicho directamente, si quieres apoyar, comparte la transmisión transmisiones, hermano, pon tu comentario, gracias. Y ha insistido, ¿eh? llamando, llamando, como no le hemos hecho caso, entonces se dio cuenta que también no, hemos percibido pues, que no es alguien de confianza y ha comenzado pues, con los insultos, ¿no? Eh, que eres un zurdo este, empobrecedor, miserable, rojo, terruco, el grupo Colina tiene que aparecer, Fujimori tiene que... Una serie de improperios contra nosotros hasta llegar al punto de meterse a, con mi mamá, bueno, que mi mamá ha fallecido el 2019 de cáncer al pulmón, no aumentándome la madre, que tu mamá es tal por cual y todo. Yo ya cansado de esto. Cansado de estos insultos y todo, con mi hermana, no este, con, con audios y todo. no Entonces lo que yo he hecho es lo siguiente, es grabar, grabar grabar mi pantalla. O sea, lo he grabado, ¿no? tal, tal, para que se vea el número del que me está llamando y todo lo que ha dicho, ¿no? tal cual, ¿no? con las respuestas que yo le he dado incluso. Y lo que he hecho es decir, ya mira, este, este individuo ¿no? piensa que puede venir a alterar mi tranquilidad de, de mi familia, que en mi casa, entonces yo lo voy a hacer público para que el pueblo peruano y la gente que sigue, vea qué tipo de personajes son los que están haciendo esto. Y eso es lo que he hecho. Lo único, lo he grabado, tal cual, o sea, pueden verlo ustedes, y lo he subido a mi cuenta de, de Facebook, que está con el nombre Yachayuasi, y ahí está colgado, felizmente. Ahí lo pueden ir, ahorita mismo pueden ir a revisarlo, o a la hora que vean el, el programa. Ahí está tuitito lo que me ha dicho. Y luego, lo he subido al YouTube, ¿no? Porque YouTube es mi plataforma, acá trabajamos más, le damos bastante, nosotros mínimo subimos cinco videos por día, lo editamos, trabajamos acá todo eso. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque me ¿no? han El tema está de que yo al subir ese video, eh, y eso acá ya eh, es un tema, digamos, eh, de política de YouTube, ¿no? YouTube me, me, a los cinco minutos me manda un mensaje diciendo ¿Sabes qué? Te hemos bloqueado tu cuenta. No vas a poder subir videos, comentarios, no vas a poder hacer transmisiones en vivo, no vas a poder hacer nada una, se una semana entera. Y si tú vuelves a cometer algo parecido... Te lo suspendemos tres meses. Y si vuelves a cometer algo, algo parecido, nunca más te vamos a permitir que entres a YouTube. Entonces, nos ha sorprendido, ¿no? Hemos apelado, ¿no? Hemos explicado a YouTube, le hemos mandado toda una carta diciéndole, pues, que nos están, están atentando contra nuestra integridad, nos están amenazando, nos están faltando el respeto, han dicho que nos van a golpear, que nos van a agredir, se han metido con, con familiares y todo. Por eso hemos expuesto el número, ¿no? Porque nos da la gana, porque estamos haciendo oro, ¿no? Por ese, por ese motivo. Y para que los demás comunicadores y gente de luchadores sociales se cuiden de esta persona que está. Y bueno, YouTube se ha cerrado ¿no? y ha dicho, no, este, tú sigues suspendida. Entonces, ya pues, ¿no? Estamos asumiendo eso. Es una semana que, que, estamos, que no vamos a poder salir al aire, pero ha sido referente a ello. Y repito. Si quieren ver eh, o quieren saber específicamente qué es lo que dijo, qué, cómo lo dijo, qué número lo dijo y todo, porque ya felizmente ya sabemos quién es la persona, sabemos su edad, sabemos su, su nombre y todo lo demás. No, felizmente hemos tenido compañeros que nos han, han podido ayudar en eso. Hasta para poder denunciarlo notarialmente, ¿no? Aunque ya sabemos ahora pues, este, cómo, cómo está, ¿no? El tema de la justicia, entre comillas. Pero bueno, eso es, eso de manera entonces nos han, nos han censurado por una semana. No vamos a poder este, salir al aire en YouTube. Así que lo que estamos optando ahora es por manejar nuestra cuenta también en, en Face. Nosotros en, en Facebook tenemos 49 mil seguidores. En YouTube teníamos 69 mil. Y en TikTok 81 mil. O sea, estamos haciendo un trabajo y que felizmente, eh, tal vez no toda la población pero un gran grueso de la población está respaldando, está eh, haciendo, siendo aceptado lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y normal, y el que no le quiere, el que no le gusta, puede ver otros canales, y si no está conforme con, la, con las posturas de izquierda, con las posturas socialistas, con las posturas en defensa de la, de la lucha popular, que vea Willax, ¿no? No tenemos ningún problema, acá no estamos rogando ni poniendo nada a nadie. Entonces, este, vamos a hacer un programa ahora, Manuela, eh, hasta el martes que nos vuelvan a habilitar la cuenta, a las 8 y 15 de la noche, hora peruana, 8 y 15, hora peruana, en Face. Lo vamos a sacar eh, por, por ese medio, por ahora, que no es nuestro principal, y bueno, da, igual a seguir dándole en, en el trabajo que estamos haciendo. Esta es la real situación que ha expuesto Pavel y el por qué se le ha censurado una semana en los programas en YouTube. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda? Es solidarizarnos, no solamente de palabras, sino en el hecho. Y vuelvo a decirle, el espacio, Pavel, si así lo consideras, está a disposición. ¿Por qué? Porque quienes hacemos este tipo de espacios, como bien lo ha dicho Pavel, es que no es que estemos aquí de, de manera absolutamente improvisada, eh, aquí porque se nos antojó el día de hoy y nos despertamos con las ganas de, de, de decir tal o cual cosa. No, hay un trabajo previo. Ratifico y concuerdo con lo que dice Pavel, hay que armar la entrevista, hay que llamar una, dos, tres veces, ver qué tema se trata, conocer al entrevistado, su parte humana, su postura frente a tal tema, frente a cual situación. En qué horario es el más adecuado, que se adecue a él, a nosotros. Es todo un contexto que se maneja para hacer las entrevistas, al menos, eh, que requiere mucha seriedad. En el camino, cierto, se está aprendiendo, Pavel. Y obviamente muchos dicen, ay, ¿por qué no se respetó las reglas que pone el YouTube? Sí, una cosa es respetar las reglas del YouTube, pero también otra cosa es poner en evidencia quienes están atentando contra tu tranquilidad, contra tu salud física, contra tu salud emocional y contra otras situaciones futuras que hay que evitarlas. Y una de las formas, Pavel, de evitarlas es darlos a conocer. A conocer quién es este miserable que está amenazándote a ti y a todo tu equipo, porque Pavel no es solo, Pavel es la figura que sale y da la cara y es lo mismo que pasa con todos los youtubers creo yo de que detrás de nosotros hay un equipo humano generalmente familiar generalmente familiar y algunos seguramente con algunos otros conocimientos que coinciden en ideas y en posturas pero hay un equipo humano en muchos casos que se depende eh, de ellos para hacer las transmisiones Pavel una vez más este, estamos aquí como un solo puño para uh, hacer frente y desenmascarar y decirte que no estás solo, ya se veía que venían estas amenazas. Cuéntanos un poco también cómo ha sido todo este eh, esta situación de acoso? ¿Qué es lo que están argumentando estos medios tradicionales, vendepatrias, lacayos de este sistema, estos medios eh, que concentran la información, que han desinformado a través de la historia de nuestra patria y nos han sumido en el letargo y en la miseria humana? ¿Qué es lo que aducen ellos? Eh, y si sí, pues es cierto, hay que tener muchos Iba a decir una palabra, pero me van a censurar. Hay que tener mucho coraje para decirles verdad a los dictadores. ¿Y, y qué es lo que están diciendo estos, estos medios, eh, Pavel? Te hemos visto bastante, no solamente con fortaleza de carácter, sino con argumentos válidos para que eh, hagas todo este recorrido por el sur. Cuéntanos un poco a través del Todo Cambia. ¿Cómo fue esta tu travesía? ¿Qué experiencia has ganado? ¿Cómo has visto a la población? ¿Qué has podido encontrar en ese tu recorrido por algunos lugares? Bien, bueno, la mira. A ver, así directo nomás, ¿no? Para que no, como se dice, no, no, en, no endulzar las cosas. Primero, sobre el primer punto que has tocado, porque has mencionado el tema de, del equipo, de, de, de lo que hay detrás, y luego también este, eh, ya, digamos, el, el trabajo que se ha venido realizando a nivel de todas las regiones, ¿no? porque hemos estado en la selva también. Bueno, pa, pasa, pasa por lo siguiente, o sea, personalmente, así como tú, Manuela, tú tienes tu profesión, tienes tu carrera, tienes tu trabajo. ¿no? En mi caso particular, yo, des, yo tengo 36, bueno, voy a cumplir 36 el 16 de abril, acá el domingo, tengo 35 hasta ahorita, soy docente de carrera, no por casualidad, no porque me dijeron, oye, a ver, habla, habla acá, dicta, literatura. No, no, no, yo soy docente de carrera de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ahora, yo soy, yo trabajo como profesor desde el año 2008. Estaba creo en segundo año de universidad, más o menos, y desde el 2008 hasta el, hasta el año pasado he estado trabajando como tal, en institutos, en academias, diferentes centros preuniversitarios. Me he paseado por Trilce, PAMER, por diferentes academias conocidas acá, en, el, en mi currículum y sin ningún problema, Yo hasta lo he mostrado alguna vez, en, en ese aspecto. ¿no? Entonces, mi fuente de ingreso económico, para mí, para mi familia, es, es ese el, el la docencia, ¿no? Eh, eh, recibo un dinero. Pero, a raíz de todo lo que ha sucedido en la segunda vuelta, principalmente, del año, año 2021, hemos tenido, obligatoriamente, por un tema de vocación, por un tema de patriotismo, no ponernos la camiseta o tomar pisco sour que eso lo puede ser cualquiera, sino asumir una postura en la cual teníamos que enfrentarnos a las difamaciones y calumnias que la prensa basura estuvo haciendo en relación a la candidatura del presidente José Pedro Castillo Terrones y, a, y, a, y, a, y también sobre el partido político Perú Libre. Entonces nosotros hemos tenido que mostrar qué, cuál es el ideario de Perú Libre, qué plantea, cuáles son los puntos a nivel en lo, en lo económico, en lo político, en lo social, en la salud, en la educación, mostrar cuál ha sido su currículo del profesor Pedro Castillo, ¿no? En qué partidos ha estado, cómo se desenvuelve y todo, para desmentir día a día el ataque sistemático que ha estado haciendo la prensa hegemónica, en, en, coludido con los grandes empresarios, con la Confiet y demás. Ahora, una vez que hemos hecho eso, Manuela, nosotros hemos dicho, es importante, ha habido recepción, hay 20 personas que no miran, luego eran 30 personas, luego eran 5, en vivo, ¿no? 50 personas. Sacábamos un video Luego veíamos a los dos o tres días, ah, mira, han llegado a 500 personas que han visto nuestro video. Felices. Son 500 hermanos peruanos que por lo menos tienen una versión que parte de, desde el pueblo. ¿No? Pues nosotros somos parte del pueblo, no estamos por arriba, por abajo, por encima, ni adelante, ni Somos unos pueblos, clase trabajadora. Vivimos en Caraballo, con Norte, Lima. Estamos dándole día a día, nos buscamos la, la vida. Entonces, cuando esto ha comenzado a surgir, a avanzar, ha, ha demandado que nosotros tengamos que decidir. O lo, o lo seguimos haciendo de vez en cuando, o seguimos haciendo algún programa cuando podemos, tal vez una vez a la semana, dos veces, o nos metemos de lleno, pero eso significaría también eh, con el tema del trabajo, o yo estoy estudiando una maestría, no un poco de tener un poco ello. no Entonces hemos estado ahí, no dándole, dándole, y hemos crecido, y hemos avanzado, y ha habido apoyo, y ha habido recepción, nos han llamado el extranjero, nos han entrevistado, pues eso nos ha dado toda la fuerza para decir, este es el momento, hermanos, con el presidente Pedro Castillo, como símbolo, ¿eh? como símbolo de todo lo que trae el Perú, de las 25 regiones, la fuerza campesina, obrera, de trabajadores, vamos a darle con todo y vamos a apoyar. Yo no conozco a Pedro Castillo, nunca he hablado con él, no tengo contacto con las personas, bueno, en ese momento no lo tenía, ahora por lo menos con, con él en prisión, hemos ya tenido contacto con el comité de lucha que lo está defendiendo y demás, pero ante, ante eso no. No, no, ni, ni, ni a Jennifer Paredes, ni a sus abogados, ni siquiera a los congresistas de Perú Libre o, o de lo que más, a nadie. Hemos estado como ciudadanos dándole todo. Entonces, este, de un punto que dijimos con, con otros compañeros que estamos en esto, vamos a darle fuerza, y si podemos tener de repente eh, o algún tipo, ya verlo como un trabajo, ¿no? Ya verlo como un trabajo como tal. Entonces, aquí, este, te digo, este, Manuel, en el equipo de IACHEGUASI, acá que quede claro para todos, está una compañera, ¿ok?, ¿no? que, que es química farmacéutica de San Marcos, que, está, que trabaja para las empresas y demás. Está otra compañera, que es mi hermana, que es abogada, ¿no? Bueno, ya a, es, ya es este, bachiller en, en Derecho. Está otro compañero que es publicista, que trabaja haciéndole las carátulas a, a grandes este, bandas a nivel internacional de metal, de rock y demás. O sea, somos todo un equipo. Hemos dicho, vamos a darle con fuerza, vamos a, a, a destinar nuestro tiempo a ello, eh, y, y listo, ¿no? Hasta que llegó, pues, el tema de, de diciembre, que pasó la, el tema de la, del secuestro, Pedro, que ha sido el golpe de Estado de parte de los grupos de poder, y el ataque a, a nuestro canal, ¿no? Que nos han atacado brutalmente, o sea, han hecho y han deshecho lo que han querido difamando, calumniando, o sea, se han dedicado panorama con todo el dinero que recibe ahora del Estado, con toda la logística que tiene, nos ha dedicado dos reportajes a nosotros, a nosotros. Nosotros somos un medio que pueden buscar a nosotros, dos reportajes, y exponiendo nuestra vida, quiénes somos, dónde trabajamos, o sea, prácticamente buscando la manera de hundirnos. Pueden buscar esos, esos reportajes en panorama, ponen Pavel y Achay, panorama, y se van a dar cuenta que del 100% de comentarios, el 80% está a favor, a favor de nosotros. Criticando esa prensa basura que idiotiza, que miente, que calumnia, que engaña y que tilda de vándalos, tilda de delincuentes a todos los que estamos insurgiendo contra este gobierno eh, usurpador. ¿no? Ahora, eh, a raíz de esto, Manuela, yo te digo y les digo a todos, yo lo he dicho públicamente, hemos decidido dedicarnos 100% a este trabajo. Previamente hemos conversado con hermanos que se dedican al 100%, o sea, que ya, ya lo ven como, me levanto a tal hora, buscamos noticias, buscamos Infobae, buscamos RT, buscamos este um, Telesur, vamos a lo que dice ahí DL Report. Esa es, es nuestra vida. O sea, nosotros nos levantamos, buscamos toda la información y comenzamos a llamar a los contactos, a los Frente de Defensa, a los Ronderos, a, a, a diversos hermanos que están, a, otro, a otra prensa alternativa. Día a día. Entonces, y ya lo hemos tomado así como tal, ¿no? como un trabajo. Entonces, es, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque algunos dicen, ah, estos, estos quiénes eran. Acá somos gente profesional que está buscando la información que va a contribuir, que va a servir y que tiene como fin el despertar de las conciencias, que tiene como fin el esclarecimiento de lo que sucede y mostrar la parte que no hemos escuchado, que es la, los intereses populares. Pasa el tema de que hay una minera que está contaminando, destruyendo el hábitat natural. Está la gente que protesta. ¿Qué ¿Qué, ¿Qué versión te muestra canal, canal eh, Panamericana? ¿Qué versión te muestra ATV? ¿Qué versión te muestra el comercio? Lógicamente te va a mostrar la, la versión pues, que les interesa a ellos, de los que son parte, o sea, de los grupos de poder. Y la versión del pueblo, y la versión del campesinado, y la versión de los agricultores, ya, esos somos nosotros. Entonces estamos en ese trabajo, y por eso sí, pues sí nos fastidia y nos incomoda mucho que una semana pues, nos hayan nos haya censurado. ¿no? Entonces... Eh, yo, yo lo que te podría decir para, para finalizar este, ya parece un monólogo, este, este tema, eh, es que estamos enfrentándonos contra todo un monstruo, ¿no? O sea, un monstruo completo, porque también hemos, hemos recibido directa e indirectamente eh, la persecución política, ¿no? O sea, eh, eh, no, cartas notariales. Eh, lo que pasa es que nosotros también tenemos cómo defendernos. No hay que decir las cosas claras. También tenemos, así como ellos tienen su servicio de inteligencia, que buscan, que se meten a nuestros grupos, que están buscando la manera, nosotros también tenemos, conocemos personas que trabajan en la policía y trabajan en el Ministerio Público. Y nos habían dicho, Manuela, así yo te lo digo, no sé si como primicia y demás, nos habían dicho lo siguiente, Pavel, a ti te han sacado el panorama, no tienen nada, nada claro, porque si no hace rap te, te hubieran hecho una denuncia, panorama mismo, con todo el equipo de abogados que tiene, no tienen nada solamente te están queriendo fregar, entonces la policía sabe, Manuela, vacía, si a ti te ven, a ti te ven en el centro de Lima, te ven en alguna, porque yo, ahí están todos los videos, te encuentran, la policía simplemente te captura y te van a acusar de lo que sea, ya estás dentro de esa lista, con Augusto de Congas, con este Anca de Rima, con, con una serie de, de hermanos luchadores, o sea, te van a hacer la sin razón, y lógicamente, nosotros dijimos, va a ser así, sí. O sea, así, sí. Lo que te pedimos es que mejor ¿no? puedas este, buscar, un, por, por lo menos ahora, otro espacio. Y por eso hemos tenido que dejar todo e irnos a, a la selva. ¿no? y estamos de regreso acá en Lima. Y no tenemos miedo en decirlo, estamos acá, estamos afrontando, estamos luchando. Pero cuando pasó eso, a los dos días, Manuela, ¿de qué nos enteramos? Que habían capturado a 200 compatriotas en el centro de Lima. ¿Sí? Solamente por estar manifestándose. No tenían piedras, no tenían molotov, no tenían nada. Estaban con un cartel. 200 fueron levantados. Se los levantaron como cualquier cosa y se los llevaron a la comisaría. Y a, a los, los tuvieron ahí prácticamente pues, 6, 7, 8 horas. Ahí metidos. Como, y lo votaron como cualquier cosa. Justamente eso era lo que nos habían advertido. Porque ellos estaban viendo a quiénes de ellos los acusamos de tal, tal, tal, tal. Y claro, al final esa acusación puede terminar en nada. ¿ya? Pero te pueden poner prisión preventiva. pues te pueden este, estar hostigando para que vayas a declarar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Entonces, eso, eso es eso es lo, lo, lo que estamos en una dictadura total, completa. no eh, Todos los grupos de poder están aliados, están ahí unidos, porque quieren defender el saqueo de los recursos, porque lo principal para ellos es que el Perú es un país rico completamente, y por eso ahora están haciendo no tanta cortina de humo, y no hay ningún reportaje, ningún reportaje, de los medios que tienen cómo hacerlo, del tema del litio en el Perú, del tema del uranio de Puno. Y han militarizado esa zona. Entonces, nosotros estamos en esa lucha, Manuel. Eso es. Eh, cuando, cuando salen los voceros oficiales de, de esta dictadura y dicen en el exterior, en los diversos países donde están los peruanos, de que en el Perú hay democracia, mentira, señores. Mentira, absolutamente mentira. El acosar, el vigilar, el encauzar... El, el, el hecho de detener sin pruebas y luego eh, armarles las carpetas fiscales es obviamente un acoso judicial a eventos que tienen carácter político. En, en el Perú se ha judicializado la política y eso es evidente. En el Perú no hay Estado de Derecho, en el Perú están al mando del gobierno dos miserables asesinos como Tarola, como Dino Boluarte y todo un gabinete que está absolutamente con las manos manchadas de sangre. Y prueba de ello también es el acoso que hacen a la prensa alternativa, prensa que está abordando con mucha diligencia, con mucha claridad, con mucho, no solamente amor a la camiseta y ganas de enfrentar esta dictadura, sino con convicción, con convicción, con verdad. Y uno de, de esos espacios que hace ese tipo de prensa es la prensa que dirige Pavel Yachay. Y por eso no es casual que lo hayan cerrado una semana. Pero cuando se cierra una puerta... Eh, se abre un portón, dice, ¿no? No será el portón de todo cambio. Nosotros tenemos poquísimos seguidores en relación a los tuyos, Pavel, pero sí una clara convicción de que con gente como tú y con muchos otros youtubers y muchos otros ciudadanos que están haciendo frente a esta dictadura, vamos a salir adelante y obviamente de que tu voz no va a tener que ser callada, no debe ser callada, no debe ser silenciada, se tienen que levantar muchas más voces como las de Pavel Yachay. Pavel, pero a, dinos algo de estos avances que tenías, de estos informes sobre el tema de, por ejemplo, eh, el caso de Joaquín Ramírez y sus nexos eh, con Keiko. Algunas pinceladas que vas a tocar en este tu espacio a las 8 y 15, hermanos de Todo Cambia, hermanos de Yachay que lo están siguiendo el día de hoy a partir de las 8 y 15 va a transmitir durante esta semana en Facebook. Tienen que conectarse, tienen que seguirlo, tienen que eh, hacer que este espacio, este video, eh, llegue también a más hermanos para que sepan de que pueden haberle cerrado el canal, pero no las ganas de seguir enfrentando a la dictadura y muchos otros mecanismos para que salga con más brillos, más fuerte, Pavel Yachay. Gritando a la dictadura asesina que va a hacer, tiene que ser arrinconada. Danos algunas pinceladas sobre el tema de eh, Keiko Ramírez, de las vacunas que, que has estado investigando y sobre el caso del litio, algunas cosas que consideres necesarios mmm, como un adelanto a los programas que vas a tener a través del Facebook de este Pavel. Sí, Manuel, bueno, nuevamente igual les gracias por, por el espacio. Y claro, ¿no? o sea, nosotros normalmente cuando te tocamos estos temas es para demostrar, para argumentar con datos concretos y reales por qué decimos que este sistema neoliberal es antipueblo, ¿no? Claro, yo entiendo de que de repente, pues, por un tema de, de discurso este, o de panfleto político, eh, hayan hermanos que arengan en contra del neoliberalismo, ¿no? Yo lo aplaudo, lo saludo, digo, qué bueno que hay otros compatriotas a lo largo y ancho del Perú y de Latinoamérica y los países subyugados a los imperios estén conscientes de que hay un modelo económico ¿no? llamado neoliberal que está pues dándole la potestad a las grandes corporaciones transnacionales, a las grandes mineras que hagan y deshagan en el país. Eso es excelente, ¿no? Abajo el neoliberalismo, eh, corrompedor de los pueblos. Ya, excelente, ya, pero muéstreme un dato real cómo eso se se demuestra en el país, ¿no? O sea, ¿cómo tú me puedes asegurar de que tú me dices que en el Perú hay neoliberalismo? ¿Y por qué, si es que lo hubiera, daña los intereses, la salud, la vida del pueblo peruano en su mayoría, no? Entonces, justamente es por eso. Cuando nosotros hacemos un, un análisis, profundizamos, vamos mostrando y argumentando cómo se estructura, no? Incluso en el caso de litio, que, que mencionas que lo vamos a tocar y demás con, con nombre, fecha y, y, y todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nada más. Nosotros sabemos que este tema de eh, el litio se ha, se ha podido pues, este, descubrir con las exploraciones que se han estado haciendo a nivel científico y demás en, la, en Puno, ¿no? En la región de Puno, en una zona determinada, en de una provincia de Puno, y pues que hay toneladas y toneladas y toneladas, no solamente de litio, sino también de, de uranio, ¿no? Y de Torio también, ¿no? También entendemos de que actualmente los dispositivos eh, que utilizamos, que son computadoras portátiles, ¿no? celulares móviles, ¿no? o sea, teléfonos móviles, perdón, celulares, tablets y demás, tienen batería de litio. O sea, pues que a nivel mundial este recurso está siendo codiciadísimo, ¿no? ¿Qué país no quisiera tener la fuente con la cual se hacen las baterías de los productos más vendidos las últimas décadas, son celulares ¿no? que son este, computadoras, que son tablets, laptops increíble con el Perú luego está también el tema del uranio que nosotros sabemos que se utiliza netamente como para ser parte de lo que es la energía nuclear a nivel mundial ¿no? es como que el combustible que genere el tema de, de las plantas nucleares ¿no? entre otras cosas ahora, eso lo tiene Puno Puno, hermana Manuela un lugar pues donde la desnutrición, aunque tú no creas existe desnutrición en el país, ¿no? una gran cantidad de niños que tienen entre cero meses a dos años, más del 50% están desnutridos. Uno dice, pero ¿cómo puede pasar? ¿Cómo no va a poder pasar? Si eso también pasa, por ejemplo, en Apurímac, donde están las bambas, esta transnacional minera china, donde sucede lo mismo. entonces el, el tema con, con, este, con, con, con lo de litio y demás es que aún, eso hay que también dejarlo claro porque también hay, hay gente que exagera el tema, no está siendo explotado, o sea, Manuel, o sea, no lo están sacando, no lo están sacando, pero están explorando, están viendo dónde sí, dónde no, qué profundidad, cuánto hay, cómo lo sacamos, aparte del litio que encontramos ahí, eso es una exploración. Y el presidente Sagasti. Sagasti, sin estar ni un año en el gobierno, fue el que le dio la concesión a una transnacional canadiense para que pueda explorar todo este tema de litio y saque los estudios y los informes y demás. Sagasti. ¿eh? No, porque algunos lo, lo ven como que, ah, no, Sagasti. Ahí él, lo, lo que hizo fue eso y renovarle el contrato a Porque a López Aliaga, con todo el monopolio del Perú Rey que tiene ahí. Eso son datos, busquen internos, no me estoy inventando nada. Ahora, ahora, este tema del litio ya tiene que ser explotado. Ya, ya no explorado, sino explotado como tal. ¿Y saben lo que ha pasado? El Congreso ha sacado una resolución, un proyecto de ley, ya está aprobado, ¿no? Y el TC también lo ha confirmado, de que el proceso de exploración no va a tener cobro de impuestos. ¿Te imaginas? O sea, el Estado le dice a la empresa, no, te explora nomás. Y todo lo que tú traigas para explorar, todo lo que tú metas al país, las máquinas y todo, no te vamos a cobrar nada. Y si gastas, te lo vamos a devolver. ¿Ya? Es, por eso decimos que el Perú está subyugado a los intereses de las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque acá yo vivo en Caraballo, cerca de dos cuadras y cerros en mi casa. Una una una pequeña pastelería que está acá, que no pague nomás la zona te cierran el este. Acá hay también este hermanos que están en la avenida, ambulantes. A ver, nomás, vienen dos horas, vienen Serenago, te levante y te lleva. Nosotros dejamos de pagar la luz, que cuesta carísimo acá. A ver si nos, nos van a aguantar dos o tres meses diciéndole a la, a la, a la, a la empresa, te, te debemos, pues, estamos ajustados. O sea, contra el pueblo, sí. Atacan, te cierran, te joden. Disculpa, ¿no? Pero estas empresas... Estamos hablando de litio y de gran... y no solamente, o sea, cualquier empresa, cualquier empresa minera, con todo lo que tiene, libremente puede explorar, pueden ver, porque o no exploran para, para sacar un informe, pues se prueban para luego explotar. O sea, es como que el primer paso. Y no pagan impuestos. Se traen maquinarias de todos lados, y, no pagan, y si es que gastan, el Estado le va a devolver. Ya. Ahora, lo que pasa, y nos hemos enterado, es de que están, ¿cómo se llama este? Los Ros Rosenberg, ¿no? Los Ros ya. ¿Y qué, qué cosa es lo último? Lo último, eso ya es, ya es indignante. El actual primer Otárola, Otárola, como premier de la República del Perú, que fue ascendido a premier luego de haber sido lo, en los que dirigió la matanza en Ayacucho. no Él entró como ministro de Defensa, pasó pues la matanza con los, 11, los 10 hermanos asesinados vilmente y cobardemente en Ayacucho, y a la, de la semana ya era premier. Ya. Este señor Otarola, que es abogado, has, ha estado trabajando más de 20 años de su vida, 20 años de su vida, para la familia Rosenberg en Perú, que tiene casinos, ¿no? está vinculado con el tema textil, que tiene hoteles en puno y todo lo demás. Y lo que nos hemos enterado, es que este señor Rosenberg también es uno de los que está metido en el negocio del litio en puno. Hace unos meses ha habido un encuentro en Canadá donde ha ido, pues también la ministra de eh, Relaciones Exteriores, ha ido el, el, la familia Rosenberg y demás, y han, han debatido, han conversado cómo hacemos ahora para sacar el litio en puno, cómo lo sacamos para que no haya tanta, tanto problema con la ciudadanía y demás. ¿no? Entonces, felizmente. Eh, hay, una, hay una respuesta de parte de la población puneña que no se va a dejar engañar, se han reunido el Consejo el consejo de Pueblos Originarios Aymaras y quechuas exactamente hace, un, hace dos semanas, y han dicho no va a salir ni un solo kilo de, de litio en Puno a menos que aquí salga industrializado, ¿no? Es decir que en el Perú, y en Puno específicamente, el litio no sea sacado como materia prima, sino que previamente tenga pues un agregado que sea puesto por las, por las industrias y por el pueblo puneño. ¿no? Solo en ese caso y siempre y cuando, siempre y cuando beneficie a todo, a todo Puno como tal, a todas las provincias y distritos que hay en Puno. Bueno, ese es el tema, pero lo que hemos, nos hemos enterado es que hace un par de días ya se aprobó ¿no? prácticamente el tema de la exploración, explotación, los dos en Puno, que ya se ha probado, y nuevamente empresas canadienses son las que están teniendo todo eso. Y bueno, lo que te estoy comentando es brevemente, creo que lo he hecho en eh, 5 minutos. Eh, sí, sí, sí, sí, hemos, hemos señalado algunas pinceladas porque mayores detalles de esta investigación que ha estado trabajando Pavel con todo su equipo humano, profesional detrás de eh, y es el espacio por el que sale Pavel y se lo quiere tumbar la derecha bruta y achorada. Esa es la realidad, señores. Aquí no hay, en política ni en comunicación, no hay nada casual. Todo tiene finamente, sus movimientos están calculadísimos, ¿no? Para frenar estas investigaciones, darlas a conocer. Es necesario que lo escuchen en completo, lo va a dar a conocer en las transmisiones que va a dar a partir de mañana, 8, a partir del día de hoy, ¿no, Pavel? El día de hoy, 8 y 15, hora sí, sí. del Perú, en Facebook, 8 y 15. No se olviden, sintonicen el espacio de Pavel, compartan esta transmisión. De igual manera, yo tengo una postura, una mirada, no sé si la compartas. Todo este show mediático que se ha armado en torno a Joaquín Ramírez, para mí es un show mediático para decir que todo este sistema corrupto y miserable judicial en el que está involucrado, obviamente, el Ministerio Público, es de que va a ser un saludo a la bandera, recordarán, se recordarán, aquí no va a haber ninguna incautación, habrán levantado las actas, han movilizado a todo ese equipo de, de prensa, pero aquí, señores, sabemos quiénes están ya aceitadísimos por los Narcotraficantes, corruptos, miserables que gobiernan, se las va a llevar facilísimo y va a salir limpio de polvo y paja, igualito que Keiko Fujimori, esa es una realidad. En tanto no se cambie este sistema, ¿qué opinas sobre ello? No sé si compartes mi postura, pero así de cruda hay que ser. No, Manuela, es, es increíble cómo, puede, cómo podemos permitir nosotros como peruanos que siga existiendo un partido que se autodenomine seguidor de Fujimori como fuerza popular. Es, esto es, de verdad, va contra la sensatez. O sea, si le conta, contaríamos a un alemán, a un danés, a un suizo, o sueco también, cualquiera de, de Suiza o Suecia, ¿no? a un finlandés, a, a alguien de Singapur, un japonés, que ha habido en el Perú un régimen llamado Fujimorato, ¿no? que entró con golpe de Estado, que desapareció, mató, violó, exterminó, que compró todos los canales de televisión, que utilizó el Congreso como le dio la gana, que utilizó el Tribunal Constitucional para justificar toda la venta y saqueo del Perú, que luego de eso incluso ¿no? se dedicó a, a, re a reelegirse no solamente una vez, sino dos veces, con todo ello y, y con la compra evidente de, de diferentes funcionarios y que están los videos y demás, que es es ese tipo de... O sea, que que, esa, que, a ver, ¿cómo te digo? que ese virus ¿no? que entró al Perú con Keiko Fujimori como primera dama, con congresistas como Luz Salgado y demás, con ellos, que le contamos a cualquiera, y que sigue existiendo, y que siga habiendo gente que, que, que jura por la constitución del 93, y que siga habiendo gente que tiene el cuadro de Fujimori, y que se autodenomina, eso sería pues la gente que, que pasa en el Perú, ¿no? O sea, ¿cómo pueden permitir algo así? Es como que existe en, en Alemania un partido que, que, que, se, que se llame seguidor de Hitler, ¿no? Y que normalmente tenga su gente, su... Es, es que es ilógico. El, el, el fujimorismo es una, es una mafia, una mafia. O sea, el, para, para nosotros el fujimorismo es parte ¿no? de este sistema, porque pues, el sistema es el problema, no, no, no solamente Keiko con su gente, pero, pero es una mafia, una mafia como tal, que está inquistada en todas las instancias, desde los medios televisivos hasta el tribunal, pasando por todo el poder judicial y demás. Pero a, a lo que voy con esto, a lo que mencionaba de, de Joaquín Ramírez y el Ministerio Público y, y demás, es que lo, lo que se ve, lo que se evidencia en el Perú y en la cara de todos nosotros, es que los supuestamente representantes no, este, eminentes, los, las excelencias que son los, los, los jueces, fiscales, que ellos representarían la justicia en el Perú como tal, por los estudios, por la carrera, por las postulaciones y todo, en el, hace unos años nada más, estuvieron involucrados con el caso Cuellos Blancos, involucrados con narcotraficantes, con violadores, con asesinos, con empresarios corruptos, y supuestamente para que se limpe eso, se crea la Junta Nacional de Justicia en el Perú. Y esa misma Junta Nacional de Justicia... Manuela también está embarrada con esos mismos, la actual fiscal de la nación, o sea, la que representa supuestamente, eh, la que debería defender al Estado, los intereses de la gran mayoría de peruanos, tiene llamadas con estos delincuentes, con estos narcotraficantes, con estos empresarios corruptos, de los ellos blancos, o sea, pero ¿cómo puede ser ella la fiscal de la nación? Es, es, es que es ilógico, no, no tiene razón de ser. Y que alguien como López Aliaga, que le debe 30 millones al Estado peruano, sea alcalde de Lima, o sea, él que debe al Estado peruano 30 millones, y ahora es el alcalde de Lima y recibe dinero de todos nosotros, y que él, la condecore a Patricia Benavides, que es la fiscal de la nación, con la plata de todos los peruanos, o sea, que ese, ese es, un, es que es un sinsentido lo que está pasando en el Perú. Y que justamente uno de estos, uno de, uno de estos testaferros, Joaquín Ramírez, que ha estado con Keiko Fujimori sabiendo que Keiko Fujimori actualmente sea, sea el gobernador de todo Cajamarca y que la fiscal de la nación diga si ¿Sí vamos a incautar sus bienes, ¿Qué, qué, ¿qué nos están contando a nosotros? ¿Qué, qué, qué creen que somos nosotros? ¿No? Es, y, y eso es lo que la prensa alternativa tiene que, que mostrar, tiene que evidenciar. Y justamente por eso pues estamos con toda esta persecución que, que se viene haciendo. De, eh, amigos, eh, quienes vivimos en Europa, hace pocos días estaba viendo un, un informe sobre eh, la etapa del nazismo acá, ¿no? la etapa mm, más brutal, mm, y, y que el, toda Europa no solamente trabaja para hacer eh, viva esa memoria, para que nunca más vuelva a ocurrir un hecho como ese, Hechos que deshumanizaron, que mataron, eh, eh, que hay toda una corriente de desnazificación, ¿no? O sea, así como en el Perú, el sistema jurídico, las fuerzas armadas, medios de comunicación, sector empresarial, la iglesia, los medios de formación, las universidades, los colegios, todo, todo fue absolutamente le sacó de raíz todo lo que significaba donde habían sentado las bases todos estos miserables asesinos en esta parte del mundo, que tanto daño hizo al, a, al mundo. no Lo mismo tenemos que hacer en el Perú y básicamente por eso es importante, no sé si coincides conmigo, la educación, la información, el decir las cosas absolutamente claras, donde... Pones el dedo, salta la pus. En el Perú ya no solamente salta pus, salta droga, porque todo está que huele a ello. O sea, en todos los sectores que existan en nuestra patria, el, el fujimorismo ha hecho daño, pero ha hecho daño a la fibra moral de nuestra patria. Por eso tenemos esos congresistas ahí sentados, unos miserables, tenemos esos juristas, tenemos esos periodistas, ese sector empresarial, tenemos esas universidades que de universidades de investigación no hacen nada. Lo único que tienen es sendas, carpetas de investigación que nunca en un Perú como el que estamos ahora va a haber justicia. Es mi modesto forma de pensar. Hay que empezar a desfujimorizar toda nuestra patria, toda nuestra patria. Y eso no se no se logra de la noche a la mañana, Pavel. Eso se logra con gente que apueste realmente en todos los sectores, en todos los ámbitos para decir las cosas tal cual son, sin adorno, sin florear, sin dorarnos la píldora. No sé si estás de acuerdo, bueno, Pavel, en todo no, no, esto. Complica. Hay que desfujimorizar. Hay que, hay, que, hay que ver un punto ahí. Mira, yo soy, como te digo, profe de carrera. Eh, ¿Qué de educación... especialidad eres, Pavel? ¿Qué especialidad te enseñas? La, de la ¿Cómo? especialidad de lengua y literatura. Lengua y literatura. Dinos tú, maestro, maestra, a ver, danos a conocer ya. algo más. El programa ver, es tuyo es... el día de hoy, yo simplemente soy moderador acá. El programa es tuyo. No, no, gracias, gracias. Muy bien por por, por, por el espacio nuevamente, ¿no? Eso es lo que... Este, hay más, más de 300 personas acá, no, nos comentan por interno. Gracias a, a todos los hermanos que están viendo la transmisión. Yo solo para finalizar también, ¿no? Y eh, mencionar lo siguiente. A veces se asume de que la educación está restringida, Manuela, a los colegios o institutos o universidades, ¿no? O sea, que digamos la educación formal, ¿no? Eh, la educación básica regular, inicial, primera, secundaria... Y luego está la educación superior, que puede ser técnico, instituto, o puede ser en universidad, o ya posgrado, no ya maestría y doctorado y demás. Está bien, sí, es, es, es el lugar, ¿no? O sea, lo, lo, todos los, todos los, los ciudadanos peruanos han pasado casi en su mayoría, ¿no? Por, por el colegio, ¿no? ya sea con primaria completa, secundaria completa o, o trunca, pero han pasado. Pero no es el único espacio, pues. La, la educación en general como tal, como este, con el término educación, que es un proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente se debe limitar, o no hay que entenderlo limitado al tema de, de instituciones formales. Se da en el barrio, se da en las ollas comunes, en los comités de vaso de leche, se da en los frentes de defensa, en las juntas vecinales, se da en los gremios estudiantiles, la educación se da a nivel de, de los ronderos, ¿no? se da a nivel... E incluso de, de los sindicatos, eh, y, de, y diariamente en nuestras casas, ¿no? O sea, en nuestra familia, se da cuando tú conversas con tu compañero de, de colegio, de, o, tu, o tus vecinos, ¿no? De, de barrio, o se da cuando también haces una reunión con, o tienes un grupo en WhatsApp con tus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, el punto es que la educación es básica, básica para poder esclarecer, para no lavar cerebros, sino para abrirlos incluso, ¿no? Para mostrar... Un, un, una crítica a lo que existe, argumentada, para escuchar también cuáles son las posturas que se tienen. Entonces, eh, en esta lucha que estamos dando, es importantísimo dar ese, esa, esa autoeducación que tiene que venir de nosotros mismos, que tiene que darse en el plano más amplio de mostrar cosas, las cosas como son, ¿no? en las realidades, en los hechos. Claro, este, si nos vienen a decir el fujimorismo avanzado, tal... Demuéstralo, pues, ¿no? O sea, en el Perú, ¿cuántas familias no tienen agua, luz, no tienen servicios básicos? Ahora se ha visto, pues, este, Manuela, si, si ve acá en nuestro barrio nada más, con el tema del, del fenómeno del niño y el acercamiento del ciclón Yaco, cómo ha destruido casas enteras, este ter, terrenito de hermanos, ¿no? este Lo el tema de, de lo que pasó en el 2020 con la pandemia también, ¿no? Cómo mostró que la salud, que es un negocio total y completo, que no importa para nada tu vida, la vida de niños, ancianos, no, la cosa es la plata que tengas para poder hacerlo. ¿no? Entonces, eh, es importante es el, el, el tema educativo en este proceso de autoeducarnos. Yo entiendo que muchos hermanos se están educando a través de la prensa alternativa, no porque repiten lo que decimos, estamos en contra de eso, sino que están escuchando una versión alternativa justamente a la hegemónica, a la que te difunden los medios que están al servicio de las transnacionales, oligopolios, mineras y demás. Entonces, acá estamos haciendo educación. Yo escucho tu programa, escucho el programa de Timoteo Cutipa, de la hermana Yasmin, de Wilmer, y yo también me educo ahí, escucho, ¿será verdad? Yo voy Y lo, y lo contrasto, ¿no? A ver, con, con datos, con fuentes. A veces eh, me, me, me sorprende muchas cosas, yo no sabía esto, ¿no? Que qué bueno ahora que me lo están planteando. Entonces yo creo que va por ese lado, pero cuando ya, y acá termino, este, Manuela, el pueblo pueda realmente ejercer la democracia como tal, sabiendo de que demo, que es un prefijo griego, implica la palabra pueblo, población, habitantes, y, de, y, y kratos, ¿no? Que viene de que kratos que significa poder o gobierno, como lo quieran. Cuando el pueblo peruano realmente ejerza el gobierno del pueblo, eh, el mandato, el, el pueblo tenga el poder. Ahí vamos a poder utilizar la educación formal para que esté al servicio de la ciudadanía, al servicio de la solidaridad, al servicio de la identificación cívica patriótica de, de lo que somos y al servicio del desarrollo nacional como tal. Pero es que tenemos que luchar por eso. Entendamos, en el Perú no existe democracia. ¿Pero cómo no existe? El pueblo tiene poder. Se respetan las decisiones del pueblo, las leyes que se hacen en el Congreso de la República están al servicio de las grandes mayorías. ¿A quién defiende este Congreso de la República? ¿El Ministerio Público realmente está investigando la matanza que ha habido? ¿Cuántos detenidos hay? ¿Cuántos procesados están? Las medios de comunicación, los, los programas que salen desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿algunos de esos programas contribuyen algo para que el pueblo se eduque, eleve su nivel cultural, eleve su nivel cívico? No. Entonces el pueblo no tiene poder, no tiene poder. Lo único que hace con el pueblo es decirle, ya mira, cada cinco años tú vas a marcar acá una X y ya está ya. ¿Y quiénes te ponen como tus candidatos? A los mismos. Hay una diferencia real, pónganse a pensar, entre López Aliada de Soto o Keiko. ¿De verdad existe una diferencia ¿no? entre el partido Morado y este, Acción Popular? Me refiero a una diferencia esencial en cómo se produce, en cómo se redistribuye la riqueza social. No, pues son lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, por eso es necesario que nosotros, ya después de 200 años de república, con todo lo que ha pasado, podamos tener un Perú para todos los peruanos. Un país que realmente está al servicio de todos nosotros, y cuidarlo, respetarlo y protegerlo. Y si vienen extranjeros a querer invertir, a querer negociar, que vengan pero no van a estar por encima de nosotros y no vamos a estar de sirvientes de nadie. Se vienen, se sientan, acordamos, nos damos la mano y seguimos avanzando. Como se hace en cualquier otro país. Derecha, izquierda, ni eso. O sea, cualquier país que por lo menos se haga respetar como tal, no va a estar mirando por encima y menos aún va a tener gobernantes que viven del suelo de todos nosotros, que viven de la de todos nosotros, al servicio de, de ellos. Pues, ¿no? Eso queremos. Queremos un Perú para todos los peruanos, manera Muchas gracias. Yo creo de que con esta... Um... Grata, grata conversación y este resumen eh, de la participación y el por qué debemos de escuchar prensa alternativa y el por qué debemos de solidarizarnos en un momento uh, que va a pasar, Pavel, va a pasar y vamos a salir más fortalecidos todos como un solo puño para seguir enfrentando a esta dictadura, pero especialmente a este sistema. Tus palabras de despedida, dirígete con lo que tú creas conveniente, sé que hay un yape que debes de decirlo, lo vamos a colgar también en el canal, apoyen a Pavel, eh, apoyen a la prensa alternativa, eh, compartan sus, eh, esta entrevista, yo les pido de manera especial, lo va a hacer también el pedido Pavel, y, y obviamente lo que tú creas conveniente, decir, en esta última parte del programa, eh, cierra tú el programa Pavel, con la invitación hecha para que en cualquier momento, si así lo consideres, volvamos a comunicarnos. Bien, hermanos, lo primero de decirles a, a ustedes que se preocupan por la realidad social del país, a todos ustedes que se preocupan por ello, si no están de acuerdo con las posturas que tiene Manuela, que tenemos eh, en Yachayuasi, o que tenemos los que estamos enfocados en las reivindicaciones social del pueblo, si no están de acuerdo, forma tu partido. Y haz patria, pues, ¿no? Difunde tus ideas de liber, liberal, de defensor del capitalismo, difunde tus ideas de libre mercado. Bien, debatimos, hermano, a ver, con datos, con estadística, ¿quién tiene la razón? Con pruebas reales y objetivas, ¿no? Eso es lo que se puede hacer. Así que yo, este, ahí dirigiéndome a los hermanos que vayan a ver la transmisión en el canal de Manuel Bastías en vivo, los que lo vayan a ver, eh, digamos, en diferido, los que lo vayan a ver, porque lo vamos a colgar ahora en, en, en nuestro Face Hermanos, si no estás de acuerdo, a buena hora, a buena hora, sé que te interesa el país, piensas tú de que el libre mercado, la gran internacional, las grandes empresas, bien, haz tu partido político, forma tu movimiento, crea tu canal alternativo y difunde eso para que el pueblo también te apoye y nos encontraremos pues, en la discusión. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo necesario? que nos ayuda a nosotros a avanzar? Eso para la gente que no, no está de acuerdo. Para los demás hermanos, y eso vamos a a dejarlo claro, y con eso, como dice Manuel, ya para cerrar. Miren, miren, miren, compatriotas, a ver. Los medios de comunicación hegemónicos se alimentan de dos fuentes. Número uno, de la gran empresa privada. O sea, pues, ¿no? Viene Repsol, viene Interbank, eh, aparece la Coca-Cola, Burger King, ¿no? En fin, cualquier transnacional, y le da dinero a los canales hegemónicos para que difundan, pues, ¿no?, sus propagandas. Y bueno, lógicamente, eso ya no hay que hacer, pues no, tener dos dedos de frente nada más, si son esas grandes transnacionales las que te financian, y las que hacen pues que tú tengas un ingreso económico un poco complicado que tú las critiques, ¿no? Porque si las criticas te quitan el, el apoyo y te quedas sin tus miles de dólares, porque ellos ganan en dólares, ¿no? ATV, te ganan en dólares, te quedas sin eso. Entonces es como que mejor hacemos un contubernio, un servinacuy, como se hace en el mundo andino, y bueno, pues tú me das dinero y yo simplemente no hablo de ti, ¿no? Eso pasó con Repsol. ¿Cuántas investigaciones de profundidad han hecho los medios de comunicación con el mayor desastre causado en el Perú? A nivel este, de litoral y con la riqueza hidrobiológica. Nada, cerro, nada, no hay absolutamente nada. No se han dedicado a hablar de que hay un helipuerto en Chota, ¿no? De que a Pedro Castillo, ¿por qué se pone sombrero? ¿Por qué? De eso. ¿Y dónde está? El, el, el, no hay. Entonces, uno. Grandes corporaciones, bancos, mineras, ¿no? que están ahí con los medios de comunicación. Pero ese no es su único ingreso, hermanos. Ese no es su único ingreso. El ingreso fijo anual lo pagas tú. No, Pavel, yo, ¿cómo caso yo estoy pagando para TV. Lo pagas tú. No, yo no, ni siquiera veo, ni siquiera veo este, a Rosa María Palacios, a Jaime Chillo. No lo veo. Lo pagas tú. Porque el Estado peruano el Estado peruano con plata de todos nosotros, porque este Estado parásito no produce nada, solamente vive llevándose la producción de nosotros este Estado le paga millones por concepto de publicidad estatal, le paga millones, aunque no lo creas le estás pagando a Magali Medina ¿no te da vergüenza? ¿no nos da vergüenza que nosotros alimentemos a la chola chabuca? ¿No, no, o sea, ¿dónde estamos? a esos programas paletazo, chibolí no sé qué otras cosas salen nosotros le estamos pagando a ellos para que idioticen a, a, a nuestro pueblo y a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros sobrinos y a nuestros padres. Nosotros, el Estado peruano, le da el dinero. Y lógicamente, tú como gran dueño de canal de televisión, no te vas pues, a, a meter o no vas a meterte realmente contra los que le están dando de comer, pues ¿no? No vas a morder la mano que te da de comer. O dime cuántas reportajes a profundidad. Se ha hecho sobre Dina Boluarte y todo el financiamiento que ha recibido sin que ella lo declare a, a, en la OMP. Chimabucuro, Beltrán, Bustios. ¿dónde está? ¿Dónde está el reportaje? Queremos ver panorama, que te gusta hablar de nosotros. ¿Por qué no sacas el reportaje? No, ay, pues no le va a interesar, porque le está dando billetes. Pues. hay que tenerlo claro eso. Puede criticar, no? porque pues, tampoco menos no se van a, no, tienen que hacer la finta, ¿no? Tienen que hacer su show no, sí, que, mira, el congresista ha gastado tanto en un iPhone sí, eso de verdad a ver, el hecho de que se descubran, ¿no? un descubrimiento están gastando 25 mil soles por buffet de los 130 para algo ¿no? está criticando el sistema con eso está yendo a lo profundo del sistema económico político social, no hay nada, es show es espectáculo, no, pero Panorama sacó de que tal congresista viajó con la plata de todos, está mal pues ¿Pero eso está criticando algo a profundidad? Es que no critican nada, solamente van por las ramas para mostrarse que son un programa de investigación, pero no van a la profundidad de cómo realmente funciona el país y por qué la gran mayoría de peruanos está en la situación en la que está. Ahora, prensa alternativa. Ustedes, hermanos, los que nos dedicamos 100%, los que estamos ahí eh, completos ya en, en el tema, nosotros no queremos recibir dinero justamente de una gran corporación porque tendríamos que al final, pues, Decir lo que ellos quieren, o en todo caso, simplemente no meternos, no chocar con, con, con, con nuestro empleador. Dos, no recibimos dinero de, de parte de un partido político porque sería lo mismo, ¿no? Tres, el Estado. Tampoco, tampoco, tampoco va por ese lado. Entonces, ¿cómo nos autofinanciamos? Porque no queremos pues, que tenga ninguna, no queremos mane, manejar la línea ni del Estado ni la, ni la empresa, sino ser autónomos y defender los intereses populares. El apoyo, hermano, que tenemos para nosotros existir, trabajar de esto, es de ustedes. No tenemos otro, otro recurso más. El recurso directo, y acá lo digo públicamente, para que la prensa alternativa se mantenga, es el apoyo solidario que cada uno de ustedes nos aportan y nos dan. Desde ver el canal, desde compartir el video, ponerle me gusta, dejar su comentario para que eh, la interacción continúe, ¿no? O... Hay yapes, como decía la compañera, hay una cuenta corriente. Todo surge, todo apoya, todo sirve para nosotros mantenernos en el aire. Yo entonces, les digo con el permiso de Manuela, tenemos un yape nosotros como equipo. Ya he dicho que no soy yo solo, somos todo un equipo que está acá atrás. Es el 923-913-651. 923-913-651. Cualquier apoyo es bienvenido. Nosotros sabemos que es tener que caminar 10 cuadras porque no, no, nos faltaba 20 céntimos o 20 centavos para la combi. Sabemos qué es eso. Entonces, hermanos, seguimos en la lucha. Acá no nos estamos dando de pobrecitos, ni tampoco de, de los líderes de nada, Sino, si no, somos parte de esta lucha. Y bueno, muchas, muchas, muchas gracias, Monela, de parte de todo equipo de Chihuahua ¿sí? por darnos el espacio para el día de hoy, pues, eh, explicarte estos temas, ¿no? Y, y, y, y poder llegar a tu público. No, a ti las gracias, Pavel, por todo el trabajo desplegado. Saludar y toda nuestra solidaridad al equipo de Yacha Iwasi. sabemos de que están trabajando, van a salir de estos chicos con mucha fuerza, con mucho coraje, con mucha dignidad, pero también invocar a los seguidores de Todo Cambia, el yap está dado, eh, a ver si lo, lo vamos a escribir, mándanos en el interno para colgarlo en el programa, en, en este video, este Pave. Y de esta manera para que ustedes tienen toda la autorización absoluta para que puedan colgar los videos en los espacios que crean correspondiente hacerlo. Nosotros agradecemos a Pavel por esta posibilidad eh, de llegar a nuestros seguidores expresando su postura, su verdad, la verdad y el por qué estamos haciendo prensa alternativa en un momento tan crítico para nuestra patria. Bueno, de esta manera nosotros el día de hoy, miércoles 12 de abril, nos despedimos hasta el día de mañana en Todo Cambia Noticias. Muy buenas noches a 10 de la noche con 16 minutos y en el Perú estamos. ¿A qué hora, Pavel? Dinos tú la hora. Acá tenemos 10 de la noche con 16 minutos en el Perú. Tenemos 3 de la tarde con 16, 3, 3 de la tarde, ya hora de almorzar. así que. 3 de la tarde con 16 puede... minutos muchas solo gracias solo el pueblo salva al así es muchísimas gracias retornamos el día de mañana en todo cambia noticias un abrazo a ti y a todos los seguidores